No olvidemos que este video cuenta con el patrocinio de Industrias al Limpieza y calidad que brilla. Acá podemos ver sus diferentes productos. El antibacterial, alcohol impotable, al 90, jabón líquido antibacterial, amonio cuaternario e hipoclorito de sodio. Y aquí podemos ver sus teléfonos para contactarlos. No olviden que es una empresa manizaneña se encuentra ubicada en Caldas, Colombia. Ahora, continuemos. Ejemplo práctico. Encontrar los valores de X, Y y Z de la siguiente ecuación. Entonces tenemos 4X más 2Y más 3Z igual a 8. 3X más 4Y más 2Z igual a menos 1. Y por último, 2x menos y más 5z igual a 3. Tres ecuaciones con tres incógnitas, las cuales son x, y y z. Vamos a resolver este sistema de ecuaciones. No olvidemos los pasos vistos anteriormente. Si tienen algún problema, les dejo el enlace de la primera parte para que se puedan familiarizar con los pasos. Veamos entonces. Primeramente vamos a numerar las tres ecuaciones, entonces. Ecuación 1, 2 y 3, y vamos a hacer lo siguiente: vamos a combinar ecuaciones. Entonces vamos a utilizar la ecuación 1 y 2, para estas dos ecuaciones. Para ello, ¿qué vamos a hacer? Miremos lo siguiente: miremos que acá voy a eliminar la variable y, para eliminarla, vamos a cambiar el signo de la ecuación. ¿Y qué hacemos para ello? Para ello vamos a multiplicar acá por el número menos 2. Si multiplicamos menos 2 por toda esta ecuación, este valor se va a convertir en menos 4. Y al sumar estas ecuaciones, por el método de reducción o eliminación, se cancelaría. Entonces veamos. Ponemos menos 2 y efectuamos la operación. Menos 2 por 4 nos daría menos 8. Menos 2 por 2 nos da menos 4 menos 2 por 3 nos da menos 6, y menos 2 por 8 nos da menos 16. Ahora, la ecuación de abajo no tuvo ningún problema, la dejamos tal cual, y no olvidemos que son la ecuación número 1 y 2 las que están interviniendo. Ahora, como su número dice, se reduce, y vamos a reducir la variable Y. se cancelarían estas variables, nos quedaría menos 8 más 3, menos 5X, menos 6. Más 2 nos daría menos 4z. Y por último tengo menos -1, 16 menos 1. Signos iguales se suman nos daría menos 17. Quedando menos 5x menos 4z igual a menos 17. Generando la ecuación número 4. Muy bien. Ahora vamos a combinar otras dos ecuaciones. Vamos a combinar la ecuación número 2 y la ecuación número 3 para encontrar una nueva ecuación que vamos a llamar la ecuación 5. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. En la parte de acá, vamos, si estamos trabajando con la variable y, debemos hacer lo mismo para la siguiente ecuación. Entonces, debemos eliminar la variable y. Miramos, acá tenemos 4y y acá tenemos menos y. Lo más sencillo es multiplicar abajo solamente por el número 4, para que nos quede igual. Veamos. La ecuación de arriba no cambia, ponemos 4 y efectuamos la operación. 4 por 2 8, 4 por menos 1 nos daría menos 4y, 4 por 5 nos da 20z y 4 por 3 nos daría 12. Efectuamos la operación, esto nos daría 11x por acá, se cancelan las variables 20 más 2 nos daría 22z, y 12 menos 1 nos daría 11. Como podemos ver, todos son divisibles por 11. Podemos dividir todos por 11, y esto se reduciría de la siguiente forma. X, 11 dividido 11 daría X, 22 dividido 11 nos va a dar 2, y 11 dividido 11 nos da 1. Es mucho mejor simplificarlo de esa manera. Y esta sería la ecuación número 5. Ya encontramos la ecuación 4, y... La ecuación 5. ¿Qué vamos a hacer? Procedemos a combinar esas ecuaciones. Entonces, ecuación 4, que es menos 5x menos 4z igual a menos 17. Y ecuación 5, que sería x más 2z igual a 1. Ya tenemos esas dos ecuaciones, vamos a despejar. Vamos a coger la, la, la, la variable x y la vamos a despejar de la ecuación número 1 la ecuación que tenemos acá, ahora, este menos 4z lo pasamos al otro lado, queda con signo positivo, ahora el menos 5, como está multiplicando, pasa a dividir, quedando menos 17 más 4z sobre menos 5, teniendo esto, vamos a reemplazarlo en la siguiente ecuación, o sea, donde está x, vamos a poner estos valores, quedando... Menos 17 más 4z sobre menos 5 más 2z igual a 1. Como podemos ver, debemos resolver esta parte de fracción. Entonces para ello, hacemos el método de la carita gris, ponemos acá el número 1, entonces ponemos el 1 acá, y efectuamos una operación acá, de extremos con extremos, y por último, con la parte de abajo. Eso nos quedaría la siguiente forma, pues todo esto se multiplicaría por 1, no se vería afectado, y el menos 5 multiplicaría al 2, entonces nos quedaría menos 10. Nos quedaría así, menos 17 más 4z menos 10z, y abajo pues nos va a quedar menos 5, pues menos 5 por 1 nos da menos 5. Como el, hay un número en el denominador, lo pasamos al otro lado a multiplicar. Y al multiplicar por 1 nos va a quedar menos 5. Agrupamos términos semejantes. Efectuamos la operación acá. 4z menos 10z nos daría menos 6z. Y este menos 17 lo pasamos a sumar. Quedando menos 5 más 17. Menos 5 más 17 nos da 12. Pero miremos que todavía no hemos encontrado el valor de z. Esta lo acompaña a menos 6 como está multiplicando la variable lo pasamos a dividir y 12 dividido menos 6 nos da menos 2 quiere decir que hemos encontrado el valor de la variable z que vale menos 2 no olviden que hemos trabajado con el método de reducción y sustitución para sistemas de ecuación por 3 para que lo tengan muy presente Ahora ya tenemos z vamos a devolvernos y vamos a reemplazarlo en esa ecuación de X que hayamos despejado. Este menos 2 lo vamos a reemplazar donde está Z. Nos quedaría la siguiente forma. Menos 17 más 4 que multiplica a menos 2. ¿Cuánto nos daría esto? Que nos daría menos 17. Más por menos nos daría menos. Y 4 por menos 2 nos da 8. Menos 8. No olviden que más por menos da menos. Signos iguales se suman, esto nos daría menos 25 y lo dividimos por menos 5. Menos por menos nos da más y 25 dividido 5 pues nos va a dar 5. Quiere decir que el valor de x es 5. Ya encontramos un valor de x y el valor de z. Solamente nos está haciendo falta encontrar el valor de la variable y. Entonces tenemos ya z y tenemos x. Vamos a tomar una de las tres primeras ecuaciones, en este caso vamos a tomar la número 3, reemplazamos el valor de x y el valor de z para despejar luego la variable. ¿Cómo sería? Acá, donde está x ponemos el 5 y donde está z ponemos menos 2. Eso nos daría 10 menos y más por menos da menos, eso nos daría menos 10 igual a 3. Despejamos y agrupamos términos semejantes, nos quedaría menos y igual a 3, esto está positivo, pasa negativo, esto está negativo, pasa positivo, entonces quedaría más 10 y menos 10. Como podemos ver, 10 y menos 10 se cancelan, quedando menos y igual a 3. Como aquí la variable lo acompaña un 1, lo pasamos a dividir, quedando 3 dividido menos 1. Y 3 dividido menos 1 nos da menos 3. Quiere decir que el valor de la variable Y es menos 3. Entonces recordemos, X nos dio 5, Y nos dio menos 3 y Z nos dio menos 2. Estos son los valores que satisfacen las tres ecuaciones planteadas al iniciar el ejercicio. Con esto... Podemos dar por concluido este video. No olvidemos que fuimos patrocinados por Industrias El De Limpieza y calidad que brillan. Les voy a dejar una pequeña reseña de nuestro patrocinador. Muchas gracias.